Hemos llegado a finales del mes de diciembre con un anuncio de gobierno a medio hacer. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el secretismo en que se desarrollan las conversaciones políticas para la formación de un nuevo gobierno. Frente a las exigencias de más democracia y más representación y transparencia que se exigían en las plazas de nuestro país hace unos años, hoy nos encontramos con una negociación secreta, discreta y opaca. Solamente hemos conocido un documento de acuerdo de principios de Podemos y PSOE que más bien parece una carta de capitulaciones que Podemos ha firmado al Partido Socialista, ya que por ejemplo en materia de política económica no se plantea derrogar la reforma laboral y se encuentra en la ortodoxia de austeridad europea que tanto ha venido criticando Podemos. Solamente en el terreno de los derechos, como la eutanasia o políticas proactivas de igualdad de la mujer, se nota cierto compromiso. Y además se cierran las puertas a una verdadera reforma constitucional en lo que respecta al reconocimiento de la plurinacionalidad, pese al varapalo judicial que desde Europa se ha recibido. Sobre los privilegios del catolicismo en nuestro país, ese documento no incluye ni siquiera una coma. El gobierno de coalición de izquierdas nace ya con una especie de sospecha, sospecha generada por el propio presidente en funciones, quien declaró que los españoles no dormirían tranquilos, y él tampoco, con miembros de Podemos en el gobierno. Pero las sospechas provienen de los poderes económicos y de los poderes fácticos tradicionales, como la misma Iglesia Católica, que ya van trazando líneas rojas antes incluso de su misma Constitución. Nosotros deseamos propiciar la cultura del encuentro en esta era del enfrentamiento, pero siempre respetando la Constitución y los acuerdos internacionales firmados, ha declarado el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Parece que se permitiera un gobierno de coalición de izquierdas siempre y cuando no se desarrolle un programa político de izquierdas. Sin embargo, las últimas cifras económicas proyectan una sombra alargada de crisis económica que va a tener unas repercusiones directas en la situación política de nuestro país. Mientras en nuestro país la política se encierra entre las bambalinas de los palacios gubernamentales, en Francia desde hace ya más de dos años, con la incursión de los chalecos amarillos en la escena social y ahora con la huelga en los principales sectores económicos por el mantenimiento del sistema público de pensiones, ha significado la incursión de las muchedumbres en la política sin intermediarios de por medio. Es algo que siempre ha sido muy tradicional en Francia, cuando la república se oligarquiza y se encierra en sí misma, aparecen las muchedumbres que desbaratan los equilibrios institucionales que parecían muy estables. Esa idea de impugnación de una república oligárquica por las muchedumbres es lo que se refleja en la película francesa Les Misérables. Los Miserables, que ha sido estrenada en España recientemente y que refleja el nuevo desorden social existente en Europa y en Francia, el cual también está trufado de comunitarismo religioso. Una nueva versión de la novela de Víctor Hugo, con una misma declaración a contracorriente a favor de las mayorías oprimidas y abandonadas. La cumbre del clima trasladada de Urgencia a Madrid por miedo a los desórdenes sociales en Chile ha finalizado sin nada concreto, pero justo al otro lado del Palacio del Congreso donde se celebraba la Cumbre Oficial del Clima, se desarrolló la Cumbre Social, donde movimientos ecologistas sociales y movimientos sociales de países en desarrollo alertaron sobre una urgencia climática liderada por las grandes empresas energéticas, frente a los problemas energéticos y sociales de los países en desarrollo. Esa urgencia climática elevada a un dogmatismo de una nueva religión Responde más bien a intereses muy concretos de sectores económicos energéticos. La ciencia no puede contemplarse ajena a un contexto social económico. De hecho, los descubrimientos científicos no están aislados de su tiempo social. Este paralelismo entre ecología y religión es interesante de estudiar. Luis Racionero decía en el año 2008, al destruir el animismo pagano, la cristiandad hizo posible la explotación de la naturaleza con una actitud de indiferencia a los objetos naturales. Se decretó que la naturaleza era inerte y solo el hombre tenía espíritu. Entonces comienza la crisis ecológica, crisis ecológica que empeorará mientras no rechacemos el axioma cristiano, que la naturaleza no tiene otra razón para existir que estar al servicio del hombre. El biólogo Miguel Delibes de Castro, en una entrevista del diario El País, eh, declaró en el año 2018, refiriéndose a Al Gore y al sector empresarial del New Deal Verde: Los científicos solemos insistir en que hay que racionalizar los problemas, pero lo cierto es que es más vendible el mensaje emocional, sobre todo si se implica a fuerzas superiores a nosotros. Ayuda a que la gente se mueva por algo que debe resultar parecido al sentir de la tribu ante ese dios mágico. A mí no me gusta esta forma de funcionar. Algore se considera un hombre con una misión y yo de Mesías tengo más bien poco. Yo aviso de que algo está pasando y es la sociedad quien debe decidir qué hay que hacer. Sin embargo, soy mucho menos eficaz. Algore ha vuelto a demostrar que moviliza mucho más algo parecido a la fe que a la racionalidad.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 de hecho, la Iglesia Católica siente desasosiego con el carácter prófano de estas fiestas navideñas. Para ello acude a criticar la Navidad como unas fiestas consumistas, mercantilistas, contraponiendo como virtud la fiesta Navidad Católica, centrada en la familia y la caridad. Y por eso denuncian el carácter mundano y hedonista de la Navidad prófana, ya que es ese carácter precisamente quien lo aproxima al carácter pagano de esas fiestas ancestrales del solsticio de invierno. Por eso la Iglesia Católica siempre ha huido de aquellas manifestaciones prófanas de estas fiestas y su interés en poner belenes católicos en todo tipo de espacio público, en escuelas, en ayuntamientos, en ministerios, en parques. Y a estos propósitos de las autoridades católicas colaboran la mayoría de los alcaldes y concejales de nuestro país, que salvo honrosas excepciones se prestan a este juego trucado de la Iglesia Católica, que logra al final cometir estas fiestas en unas fiestas católicas. También la influencia de la Iglesia Católica en estas eh, fechas está muy interesada en exhibir de forma humillante y hasta obscena la pobreza, para de esta forma resaltar la caridad católica, como lo hemos podido constatar este año en el Senado, donde la flamante presidenta del mismo, Pilar Job, en imitación a las damas de la sección femenina, ha recibido a 150 pobres dirigidos por el sempiterno padre Ángel y el presumido cardenal Osoro en una cena de nochebuena católica donde senadores, obispos y algún empresario que otro han repartido bandejas de langostinos en medio de los flashes de los fotógrafos de prensa en una ceremonia bochornosa y humillante.